Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Yo soy gamer para Toxic Game Channel. Lo primero que voy a hacer... Compartir El pues Lo dejo aquí Para el que lo quiera ver junto conmigo y quiera comentar lo que quiera, personas comentando, bueno, dos personas que hay ahí ahora mismo, os estoy mirando desde, bueno, vamos, voy aquí quitar el eco, <risa> perfecto, bueno, pues me, me estáis escuchando bien, no sé si alguien está, creo que no se ve el chat, eso sí fue que es verdad. Lo veo yo. Bueno, estamos en el Daily in Light 2, amigos vengadores, y vamos a ponernos con el tema. Los precios más estables. ¿Qué necesitas? Qué ¿Puedo vender? Mira, tengo tabaco. Ojalá tuviera más clientes como tú. Seguro. Zapatos de domingo. Uf, se me acaban de terminar. Esto mejor me lo quedo. de las navajas tampoco porque recursos ahí que se puede utilizar siempre así que arrojadizas comunes muy bien bueno un, un buen trato eh ciudadano también les vendemos a los ciudadanos claro bien. no sé qué habrás querido decir con pero... Vale. Todos aquí no deberíamos nos vayamos a, a, vamos a, a irnos la a la luz. Deberíamos haberlo hecho hace semanas. Ya nos ponemos malos del tirón. Estamos desde donde lo dejamos, ¿eh? está haciendo de día por donde puedo coger nada mala, pero alguien la ha dado por sí. por, por, no. <risa> por inventar esa canción entre las ruinas, en busca de un sentido una búsqueda desesperada de Mira. que todavía vale. existimos mi novio era saqueador su tumba es una zona oscura me queda es en mis entrañas una criatura y ahí hijo mío del cielo llueve veneno qué mundo te espera si todos morimos en el cielo vivir en los sí, no, tejados del mundo mira me perdimos. voy eh, soy muy divertido el rumbo oh, oh, oh. casi me caigo ahí está nuestro punto vamos a ver por dónde podemos a ver por dónde podemos bajar oh, mira es que hay algo interesante interesante vale vale he dicho que era fácil eh Ahí de la loba, no nada aquí. Preguntar y que... ¿O alguien vive aquí? Buenas trampas, eh. Bueno, pues nada amigos. Sigamos por donde tenemos que seguir. Vamos a perder el rumbo. Habéis visto esto. Creo que se puede hacer un videojuego. No sé quién ha dicho eso, pero... Pero estás aquí al lado, aquí ¡Puta virtud! ¿No ¡Dios! ¡Ha tirado el puto tanque! Crear, por ejemplo, no podemos crear. Este ¡Gracias! ¿Qué pedazo hace bestia? Por Dios está por aquí no, bueno. no sé qué hace es exactamente este hombre, pero bueno calabaza por aquí, calabaza por allá espero que el año que viene podamos cultivar otras cosas ¿te has enterado? Dicen que se avecinan cortes de agua. Mira bien esta granja, porque puede que desaparezca Eden, pronto. Hazme un favor y súbete ahí. Necesitamos que el molino vuelva a funcionar. Vale. ¿Tienes semillas? Eh, creo que sí. O se las he vendido a alguien, pero... Primero el molino, ¿no? que no iba a hacer tan fácil, ¿eh? <risa> Esto hay que... Habrá que coger por alguno que... Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo, Iden? Yo quería saber Y si hace un día que me quisisteis matar todo. El tío. Vuestros ríos. Has hecho lo correcto, activando ese molino de viento. Sí, me puedo ir. Tanto pacificadores como civiles. <coughs> <tose> <tose> Eso sí es suicida. Suicida totalmente, vamos. Ha empezado ya los de. cosa que al final se va a quedar como digo la manipulación nadie o genes judicial que es lo que hay, que hay una, una de la de la intentando por todos los medios lo inevitable ni siquiera con el propósito de voy a participar en la compra o no vale. un último intento por fin voy a tallar una flauta que funcione y cuando lo consiga la llamaré mi flauta mágica la flauta mágica suena perfecto soy un maldito genio abajo a unos <ríe> y esto era lo que yo os dije No, no, no, no, no, Es por ahí. Ahí. ahí está. Lo conseguimos. Tenemos que entrar aquí. Estamos Sí. Es apenas cruzado, ¿eh? a buen precio pero you Otro ah. tres seguidos. Y... Yeah. La, la ¿eh? estoy grabando bueno por pues, total, pues para eso es lo que me... ah, ¡Dios mío! para se le agradece a la intervención se le agradece la intervención bueno váyate qué Ayer sí, sí. Sí. matando zombies aquí de mi madre sellándome un vídeo de, de, del tema este de.. de calle en la escuela, en la donde están, están haciendo un vídeo, imagino que para el tema de... del Día de la Mujer. Y entonces para el Día de la Mujer pues se le han ocurrido hacer un vídeo. ¿Es que? ¿Tú? ¿Muerto. ¿Es que ¿Está mejor? duerme duerme duerme ¿Qué? ¿Qué? tranquilo mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? nunca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Duerme, duerme, duerme, duerme, duerme Ah, tiene que estar el agua no tiene que estar el agua increíble bueno no sé si luego voy a tener que hacer editaje y cortar un poco a mi madre, por, no por nada sino por la música no, yo, lo, yo lo he dicho el está saliendo bueno, vamos a, a seguir el camino. Un Vamos a seguir mejor aquí. Mira que caritas más bonita es esta que la banda. Desde luego. Increíble apartado gráfico también el que tiene el juego. Bueno, por cierto, el vídeo no. El vídeo que va a mostrar mi madre no lo podéis. No lo podéis ver ustedes, pero de todas maneras. Eh, os puedo decir que así como que representan a... a.. hombres racistas. Entonces tengo que volver a verlo. A mí me pareció muy heteropatriarcal, eso. Muy woke. Yo creo que el vídeo no.. Es muy woke. A ver, tanto que no pro... va Espanto, pero bueno. um ceinho Adentro, he llegado a la bengala De medio. y dame todo lo que tienes cinco moneditas y pal pan vale, tengo un abrigo una monstrua Unos días más de guardia y acabaré okay. de Los sabios dicen que está bien. Otra vez. ¿Tienes algo de Con los encantilados Joder Escuchando una voz. que alguien estaba hablando por ahí. ¿Pero? ¿Pero ¿Qué? Espera, uh espera -huh. Puerta que no se abrir Vamos ah, bueno, a abajo Hakon, ¿Sí? estoy dentro A ver qué hay por aquí. Estoy en el andén. Abre el compartimento. Estaré en un segundo. salido. Estaba vagando por los túneles. Puta gentuza del bazar. Más bien una espía renegado. No tiene aspecto de renegado. Vale. Está A ver que estamos... Con amigos o enemigos. qué eh, amigos, ¿no? esta base solo quiero ir al centro de la ciudad el centro el túnel va a estar cerrado hasta que entreguéis a los asesinos de Lucas escoria del bazar por ¿Cómo esa es mierda de Lucas que nadie viera o nada y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos. Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? De... Soy un peregrino. Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí. Ya basta, Anderson. Necesitamos la verdad. Y no la conseguirás a fuerza de coacción. Pero el comandante Lucas Lucas ahora siempre... está muerto y yo estoy al mando. Has leído los informes. Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que nos está mintiendo. Déjenos, sargento. Quiero hablar con él a solas. ¿De dónde viene? Bueno, nos ha liberado bien. De crossdale River. Podemos está hablar más Venga. de 1500 kilómetros de aquí. De hecho, más de 2000. Los puentes de autopista colapsaron. No hay caminos Pero directos. Pero me puedo rápido. Y has conseguido llegar hasta aquí. Impresionante. ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? He hecho una puta hija de putada. ¿Y la última vez que estuviste fuera de la ciudad? Fuera. Hace unos 15 años. Entonces hay muchos supervivientes y una cantidad mayor equivalente de infectados. Tiene sentido. La mayoría soporta la vida en este agujero infecto, porque lo que hay fuera será mucho peor. Mi mujer y yo vivíamos en Inglaterra. Yo tenía dos hermanas y dos hermanos. No he sabido nada de ellos en diez años. ¿Dónde vivían? Cerca de Londres. Por lo que he oído, Londres no existe. Deben de quedar cuatro asentamientos en toda la isla. ¡Oh, mierda! ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro. Siempre hay nuevos territorios, nuevas amenazas. Siempre con ¿Y sinceridad, aquí ¿eh? buscando cobijo. Sinceridad, alguien. en de busca otro. de alguien. Y se dice que hay muchos supervivientes en Viledor. ¿Estás buscando a alguien? Hmm, a lo mejor puedo ayudarte. Pero no será gratis. Hago muchos intercambios. ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías. Me gusta. El túnel estará cerrado hasta que encuentre al asesino del comandante, el comandante Lucas. Su cuerpo apareció en el bazar, horriblemente mutilado. La gente del bazar no está poniendo capullo. las cosas fáciles. Son orgullosos y leales. Se niegan a entregar a nadie. Pero el vale, mando ha perdido la paciencia. Será? Tengo órdenes desde arriba, peregrino. Si los habitantes de Olviledor siguen con su revuelta, nuestro ejército vendrá aquí y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él preferiría evitarlo. ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma, una nudillera llamada El Lázaro. Esta es la clave para encontrar al asesino. Si descubres algo sobre nombre el Lata, a la... dímelo. Y sin duda te devolveré a un el puño favor. americano. Tiene mucho valor. Una nudillera no es un puño americano. Su cuerpo. Creo que se la ha llevado a alguien del bazar. Y le puso Lázaro. Ja. Ya. ¿Y por qué me voy a ¿Y por qué voy yo a trabajar contigo Me has atacado y acusado de asesinato sin ninguna prueba? Reconozco nuestro error. Está claro que no eres el asesino. ¿Por qué no puedes investigar tú solo? Yo casi no conozco a nadie por aquí. Esa es exactamente la razón por la que puedes ayudarme. Nadie habla con nosotros. Piensan que estamos ocupando sus tierras. ¿El hecho de que limpiemos las calles de infectados y detengamos a criminales? No importa. Lo que importa es que nos comemos su comida y nos bebemos su agua. Pero tú... Tú eres un peregrino. Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente. Y eres de fuera. Pueden confiar en ti. Trataron de matarme. Ah, mira. Somos tu única oportunidad. Si es quieres ir a centro, claro está. Entonces, ¿me ayudarás? Pues mira... Voy a intentarlo, ¿vale? Pero no te prometo nada. Si encuentro esa arma, me dejaréis pasar al centro. No es tan fácil. Viledor ha sufrido mucho. Primero quedó aislado del mundo exterior por la infección. Luego los muros se. Vale, vale, no me cuentes tu vida. Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente. Y eso qué tiene que ver cuando no, me abráis el, el túnel. Hasta que haya atrapado al asesino. Pero si encuentras el. Puedo názaro, pasarlo. Lo recordaré. Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia. Ok Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. Mira a tu alrededor, pregunta a la gente y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. Vale, ahora esto se ha convertido en una zona segura. Qué bonito. Así. Soy mensajero. ¿Un mensajero? ¿Y eso qué es? ¿Mensajero? Pertenezco al gremio de mensajeros. Soy uno de muchos. Si sois tantos, ¿por qué nunca antes había visto ese uniforme? Somos muy discretos, nos confían información valiosa y por eso intentamos pasar desapercibidos. Pues ahora no estás pasando muy desapercibido. Eso parece. Nuestra sede está en el centro y la única forma de llegar ahora mismo es a través de los túneles del metro los pacificadores controlan el paso y ahora mismo no dejan entrar ni salir a nadie del centro tampoco Hasta que eso ¿eh? cambie, estoy aislado menudo asco sobre todo porque estoy buscando información no puedo ayudarte tenemos un código de confidencialidad muy estricto solo el maestro del gremio está autorizado a compartir información entonces tendré que hablar con él hay alguna otra forma de llegar al centro no que yo sepa en la superficie la frontera del centro es tierra de nadie. Fue devastada por un ataque químico que dejó a este distrito aislado del centro. El aire y la tierra son tóxicos. Solo los monstruos más deformados pueden sobrevivir allí. Mierda. Bueno, seguro? tendré que encontrar una forma no, de entrar. De Como sea. Suerte. Bueno. Ha sido una agradable conversación. ¿Me recibes? Aiden, hey, colega. Me alegro de que estés vivo. Sí, me cogieron e interrogaron. Bien, no te han matado. Vente para afuera. De Debes ayudarnos, si no habrá una rebelión. Ayúdanos en la investigación y te ayudaremos con los bandidos. Ya os lo he dicho. Nadie en el bazar tiene nada que ver con la muerte de Lucas. Entonces, ¿por qué no nos dejáis registrar vuestras casas? Si todo el mundo es tan inocente, no deberían tener nada que esconder. Mantén a tus brutos al no, las casas, casa. vale. Voy a dejarme de tonterías y voy a buscar el cadáver de ese hijo de puta. No te han hecho daño, ¿no, chaval? No. Entonces, ¿qué querían de ti? Saludarme. Si hubieras Pero estado ahí como radiase. dijiste. Oye, oye, hice lo que pude. No sabía que había alguien más en el túnel. La muerte ¿No? de Lucas es un asunto muy gordo. Querían a ese hijo de puta como a un padre. Aitor no Vaya, tiene el carisma pues de Lucas no. y va a tener problemas. Y me han acusado de su asesinato. Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro. Si le ayudaba. ¿Qué? ¿Con qué le tienes que ayudar? Quiere que encuentre el arma de Lucas, el Lázaro. Desapareció de la escena del crimen y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino. Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco a notas que trafica artículos robados y mierdas similares. ¿Un perista? Perista tiempo parcial, timador jornada completa. Sin talento, hay que decirlo. Ahora mismo tiene deudas con media ciudad. Si alguien en Viledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis, es él. ¿Cómo se llama? Huber Kerbazos, también conocido como Jubi el Lerdo. Cada día se establece en el molino cercano y espera clientes. Puede que venda alcohol y maría a los Pazis. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Jubi. Yo seguiré otras pistas. Vale, seguimos en contacto. Ok. Pues vamos a buscarlo. Yo sé que tengo poca salud Vale, ¿y ahora? Bien, ¿no? Una no escamomila de esas. o algo así? listo vale. Hasta allí tengo que ir, ¿no? Bueno. Bien. Jugamos. llevando a la historia desde, desde que la dejamos la última vez. ¿Todo bien? Así que... Pareces un poco despistadilla. Otra vez te he pillado algo. ¿Qué <risa> <risa> oigo? Oh, creo que me ha pasado. Es a ti con quien tengo que hablar, ¿no? No, no soy yo. También estoy ¿No? esperando a Hubi, así que a la cola. Vale. ¿Sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, puede que dos. Con el lerdo nunca se sabe. Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero. La espera merece la pena. No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo. En fin, bueno, pues... ¿Eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente. Quiero comprar algo. ¡Ey! Eres el forastero al que querían colgar, ¿verdad? ¡Eh! Hey, Hubi ¡Tienes un cliente especial! ¡Es ese peregrino del bazar! Eh, ¡Espera! ¡Solo quiero comprar algo! Entonces ese era Hubi ¿verdad? Sí. Al parecer tenía una cita importante con otro cliente. Una mierda. Ah, ya, claro. ¿No hay nadie escapando de ti en estos momentos? Hakon, está huyendo eh, ¿Muy propio de Hubi? Espera un segundo Lo veo, ese imbécil va corriendo hacia el noreste ¡Ah! Esa muerte me la he merecido Esa muerte es totalmente merecida Bueno amigos, lo vamos a dejar por aquí Y ahora voy a pasar el lo voy a dejar así. ¡Hakon! ¡Está huyendo! ¡Eh! ¡Muy propio de Jubi. ¡Espera un segundo! ¡Lo veo! ¡Ese imbécil va corriendo hacia el noreste! ¿Y si hay demasiada electricidad en el aire? ¡Ah! Oh. Vamos a perseguir a Jubi. No está aquí imposible lo vi justo ahí esa rata debe de estar escondiéndose mira alrededor espera lo veo está trepando ves ese edificio del S ahí está subiendo al tejado a ver tampoco me he ido mucho de, de, del sitio bueno pues como os he dicho nos vemos entonces Game Channel en el próximo Gameplay con el Day in Light. así que hasta la próxima amigos